...son conscientes de la importancia de la igualdad de género... ...y que este día es muy significativo para las mujeres... ...las cuales están más que preparadas para puestos directivos. Mujeres emprendedoras y empresarias de la zona de la Costa del Sol... ...también del campo de Gibraltar... ...hoy tiene su ponencia aquí... ...que nos vamos eh, realmente a quedar maravillados... ...porque tenemos una ponente de sesión... ...que va a ser eh, Alejandra la que nos eh, la, la va a presentar... Eh, ...Rey la verdad es que sigue luchando por la igualdad, por la mujer, por todos los derechos y le damos la enhorabuena por todo lo que hacen. Y bueno, pues Alejandra, tú siempre también estás en todo con ellos, apoyando siempre a la mujer y es que tenemos que estar unida y hacer mucha fuerza, ¿verdad? Alejandra? Así es, buenos días, gracias. Sí, bueno, tenemos ahora a nuestra ponente que nos ha venido desde Valencia, la, es la señora Mercedes Herranz y nos va a hablar, bueno, por el Equal Pay Day, eh, la ponente del de Equal Pay Day es Economía Circular, Oportunidades de Negocio para la Mujer de Hoy emprendedora. Bueno, pues eh, doña Mercedes, eh, me alegro mucho de saludarla y bueno, pues, poderla tener aquí en el Marbella, eh, representación también de todas las mujeres, eh, me imagino. ¿no? Hombre, eso, eh, sí, yo vengo, bueno, vengo desde Valencia, estoy en la asociación homónima de, de REM, que es EBAP, que es lo mismo, la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Profesionales de, de Valencia, y bueno, a poner un granito de arena aquí para ver si se rompe por fin la brecha salarial o vamos consiguiéndolo poco a poco. Entonces la ponencia va a ser sobre economía circular y las nuevas oportunidades que surgen gracias a este nuevo modelo de economía, que coincide mucho más con las características femeninas de dirigir, ¿Vale? Entonces creo que es una oportunidad que debemos aprovechar las mujeres, no debemos dejarla pasar. Yo creo Mercedes, que hay muchas mujeres a lo largo de la trayectoria de que la mujer ya empezó pues, a trabajar, a tener su independencia, que algunas ni siquiera sabían que su sueldo haciendo el mismo trabajo que un hombre, era menos, ni siquiera pues, se tenía esto presente. Efectivamente, así es, y de hecho... Si no ponemos medidas ya y no concienciamos a las chicas jóvenes que están estudiando y que ahora van a elegir qué es lo que quieren hacer, pues incluso posiblemente la brecha salarial sea mayor, o sea que tenemos que ponernos a trabajar ya y, y seriamente, porque influye la carrera que vayan a hacer, influye si participan de la digitalización o no participan de la digitalización. En la medida en que sigan cogiendo carreras de letras y, y no les preocupe lo que está pasando ahora, posiblemente dentro de unos años la brecha salarial no haya disminuido, sino que incluso haya aumentado, y eso es lo que tenemos que evitar entre todas ahora. Quizás se va a ser el punto fuerte de la ponencia. No sé, ¿sí? Pues es que la economía circular abre, es para mí es una transformación del modelo de empresa y el modelo económico. Va a cambiar totalmente lo que hasta ahora conocemos. Eh, ya no solamente se trata de crecer sin límite, ¿Vale? Ya vemos que los recursos se nos están acabando, entonces tenemos que poner medidas para que eh, la parte social y la parte sostenible, o sea, lo que es el, el cuidado del medio ambiente, empiece a ser tan importante o más como el seguir consiguiendo beneficios sin límite. O sea, se puede crecer, pero de una manera sostenible, y es lo que tenemos que hacer. Entonces, como esa nueva forma de economía son modelos de negocio mucho más eh, femeninos. ¿Vale? Con una, un, Nuestra manera de, de liderazgo es diferente a la del hombre y yo creo que ahora es un punto fuerte para nosotros, para afrontar esta nueva, esta nueva economía que viene, que nos puede beneficiar y debemos de aprovecharlo. ¿Cómo influye, Mercedes, el miedo, el temor? El temor a perder eh, nuestro puesto, a que tenemos una familia que atender, eh, somos madres la gran mayoría, eh, los hijos duelen mucho, no queremos que les falte de nada. ¿Cómo influye el temor, el miedo? Pues mucho, evidentemente influye mucho. Ayer cuando venía en el tren iba leyendo y precisamente había un, un, doc, un artículo que hablaba de que la brecha salarial, que es la que es, encima, después de tener el primer hijo, se acrecenta mucho más. Los dos primeros años, de tener, después de tener un hijo, la brecha salarial es muchísimo más amplia de lo que es normalmente. ¿Por qué? Porque la mujer adopta un rol que, que el hombre no adopta. Poco a poco el hombre va cogiéndose, pero no con, con las mismas energías que lo hacemos las mujeres. O sea, cuando una mujer tiene un hijo, se, normalmente a veces se queda en casa, si tarda mucho en incorporarse, después tiene inconvenientes porque te has quedado como fuera del mercado y te cuesta volver a, a que te vuelvan a contratar. Y es cierto, y está comprobado, o sea, la brecha salarial cae significativamente. Entonces, lógicamente, claro que da miedo, mucho miedo. ¿Qué haces? ¿Tienes hijos o no tienes hijos? de los hijos, de ahí tenemos... De... No, que el gran dilema exacto bueno, mercedes, bueno, realmente es un placer vamos a escuchar toda su ponencia eh, vamos a aprender mucho de ella tenemos a la presidenta que queremos eh, saludarla hemos ido aprovechando el tiempo porque tú como somos las mujeres eh? sí, como somos sí. las mujeres que no queremos perder el tiempo ella eh? así bueno. <risa> <risa> buenos, buenos días qué sí, tal tenía mercedes está hablando un poco con ella porque tampoco queríamos que desvelara a todo eh, sí. porque hay muchas mucha gente, muchas personas, mucha mujer interesada que están ya esperando para que empiece la ponencia. Sí, buenos días. Pues sí, como sabéis, eh, volvemos a hacer este acto un año más para reivindicar la igualdad salarial. Eh, como es tradicional en nosotras, traemos a una ponente de referencia ¿no? y en este caso hemos contado con mercedes herranz eh, estamos encantadísimas de tenerlas a, aquí hoy con nosotras para que nos hable por supuesto de la brecha salarial pero sobre todo del tema de la sostenibilidad y la economía circular porque como bien hablaba eh, ayer en el congreso de los diputados que estuve visitando a la vicepresidenta del congreso y tuvimos una conversación muy interesante y hablaban Precisamente de esto que contaba ahora mismo Mercedes, de la importancia de, de saber que la brecha salarial en realidad tiene su origen en el problema de conciliación y de corresponsabilidad ¿eh? que tenemos la, la sociedad hoy día y concretamente las mujeres. Pero avanzando poco a poco, pero pensáis que cada vez se irá avanzando más, y iremos cogiendo más terreno. Pues yo nosotros tenemos esperanzas que sí y tengo que decir que desde el año 2004 a 2014 la brecha en España se ha ido disminuyendo, pero sin embargo este último año... Los datos no son buenos, es decir, nos estamos estancando, incluso retrocediendo, y deberíamos estudiar qué es lo que está ocurriendo si cada día estamos un poco más concienciados, pero realmente no estamos tomando las medidas adecuadas para solucionar este problema. Mercedes, alguna cosa más que añadir? No, ya está, que estoy muy contenta de estar aquí aportando mi granito de arena a un día tan importante como es el está ah, bien de algo, yo creo que sí. Eh, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.